Esperando que... Ya en el puro 100. Ya viernes. pañalera, en Tijuana. Feliz anoche. Anoche como a las que sería, como a las 7. Pero, un día antes, en la pensión compré una bicicleta a uno de los lavadores. Le compré una bicicleta de montaña. de las que traen el amortiguador en el cuadro. Pues a la suspensión. Y ahí la, la metí al termo. Y ayer en la mañana que, que me reporté en la bodega. No, que tienes que traer la careta y el, el cubreboca. Caen, quién sabe qué chingados, de esos curabocas rígidos. Ah, de estos. Caen en 95, ¿sabes sabe cómo se llaman? Pero son rígidos. Y dan de cuenta que el, la farmacia más cercana está ahí a un costado de la. cuota a mexicali hay tiguas ahí por el boulevard industrial y el boulevard terán terán y los que son de ahí los que conocen no me dejarán mentir las bodegas están donde empieza la vía rápida la mano derecha ahí está la rayalera y frialza y la, la tienda rara y la farmacia están arriba, ya para incorporarte a la pista. Y le pregunté al vigilante que se podía desganchar, porque hay una laterada ahí para meterse a las, a las bodegas. Y dice, pues sí puedes, pero es bajo tu riesgo. Y estaba viendo el retorno, tenía que ir a retornar el morúa y regresarme. Y estaba pensando, dije, pinche madre, no que ir a pie pero que de repente me acordé de la bici no, ya, ya fui la bajera y... no frenaba no frenaba y ya le di una ajustadilla no, pues ahí voy en la pinche bicicleta un no les miento, tiene como 30 años que no me en la bicicleta como 30 años pues ahí voy y ya empiezo, empiezo la cuesta arriba ahí por donde están los semáforos preventivos no, pues el caliente me cansé no, no me bajé, ahí voy caminando ahí por la izquierda, el lado izquierdo pegado al arroyo ya total, ya compré lo que tenía que comprar y pues ya de regreso a la bajadita pues ya me subí ¿verdad? ya de regreso a la bodega pues es la bajada ¿verdad? y bajé por donde subí por el lado del arroyo pero dan de cuenta que donde pues me crucé la calle Casi no No tenía banqueta, ¿verdad? Por así decirlo, el, el caminito de tierra no tenía Pues agarré El carril de baja, ahí en la orillita. Ahí voy bajando, va Ya donde vi que empezó la tierra <ríe> Se me hizo fácil Y la quise dedicar la quise coneta, va No, cuando pinches <ríe> Me fui de ladito a la tierra Como los caballos en Don Aguilar su pinche, Ahora tenemos un pajo del el arroyo. Está llenando ya el arroyo. nada pues ya me levanté, y me sacué. Era temprano, eran como las 8 y cuarto de la mañana. Ya me volví a atrapar la bici y ahí voy bajando calmado. Y de volada llegué. De volada llegué estoy todo el día enrampado. Y pues aquí venimos en Caborca En el, en el evento de Caborca completando un bote Ahí los voy a dejar Ahí pasen un fin de semana Lleguense la calmada Y abríense. Un saludo para Elia Hernández Allá del estado de Hidalgo.